El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dialogó este martes con representantes de colectivos de Madres de Desaparecidos, que mantienen un plantón afuera de la dependencia. Le solicitamos de verdad que nos reciba, ¿Sí? que platiquen. Pero, pero queremos un documento firmado y sellado. No Yo le, a le voy, los... a ver señor, usted confía en mí. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calificó de arrogante e insensible al secretario de Gobernación. A través de una carta dirigida al titular de la CEGOP, el organismo civil expresó Nos encontramos profundamente indignados por la lamentable respuesta que dirigió ante distintos grupos y colectivos de madres y familias de personas desaparecidas que ejercían su derecho a la protesta y a exigir la verdad. Gracias.